día tras día por falta de apoyo en los jóvenes millones de jóvenes gracias a la depresión y la ansiedad llegamos a la conclusión que la única manera de salir de acá es el suicidio pero no no encontramos la verdadera que es la que nos lleva directo a papá Dios al amor verdadero de él los jóvenes Tú estás en una situación similar, si necesitas buscar ayuda, búscala, si necesitas desahogarte, desahógate, si no tienes con alguien que verdaderamente te escuche y te pueda dar un buen consejo, desahógate con el que murió por ti en el Calvario, Jesús, Él es el Hijo de Dios, Dios es nuestro Padre Celestial que nos ama con todo su corazón. Él espera que nosotros vayamos a Él y nos desahoguemos en Él, Él nos ama y Él quiere una amistad con nosotros, solo debemos buscarlo a Él, Pero espero que les guste mi canción, porque también es su canción, En me ha seguido toda la vida en todos lados en pares y autos en aceras y negocios en todos lados no hay salida mi vida ha dado un nuevo giro los días pasan con normalidad un día y otra vez un día es sí igual al otro larga cadena sin cortes. Pasan horas, pasan días, pasan meses, veo como poco todo crece, el dolor que siento no desaparece, crece como las estrellas, pagan por mi mundo, me siento inmundo, una y mil veces corrí a otro lugar, para poder encontrarme, pero no me encontré, di mil vueltas, y mil pasos, me caí y desmaché, sentirme, social, pero nada buscaba por todo lugar una salida para mis problemas olvidar, pero de esta realidad, no me pude escapar, corrí sin coger impulso, me agoté y mi sueño era inconcluso siento que nadie me entiende necesito desahogarme o si no me inundo no sé cuánto más yo podré aguantar, pienso en este momento la salida de oír de acá pero ya nadie nota Ahogado estoy en este mar de pensamientos Que me mandan por dentro Buscando en toda parte Solo encontré mi perdición Ahora la veo como la única opción Para qué seguir si perdí mi dirección Para qué llorar si no veo consolación Quiero que ya no me de raro Preferí disimular, preferí callar Preferí ignorar Preferí mi corazón de una por todas enfriar y callar Y que por fin nadie lo lastime Cada día se siente como una prisión Donde ni la luz del día la puedo asimilar Pido de corazón la llave de esta puerta Para todo mi ser poderlo liberar de las cadenas de juicio y subordinación Poderlo desatar Así después de tanto, de tanto dolor Como un ave fénix poder renacer y volar y Volar Cada segundo que pasa se vuelve más lento Me siento incompleto Intenté de varias formas llenar este hueco Y con nada lo llené Hasta que una brisa Me hizo recordar todas las palabras de un ser querido que me decía Antes de este mundo ya no está Escúchalas bien La vida es tu luna Aprovechala con los que más quieres No todo lo puedes lograr si te lo propones Recuerda que vales demasiado No lo olvides vales tanto que Dios entregó A su hijo un genito por tu pecado ser llamado y eres llamado como el hijo del gran yo soy solo debes aceptarlo en tu corazón así que levántate una vez más nada está perdido pues si tienes a Dios en tu corazón lo tienes todo y no se falta nada más porque todo lo que necesites Él te lo dará a su debido tiempo el melo oficial, Dios jura mi soledad.